Hola chicos, espero que supongo que esto que estáis viendo aquí ya sabríais hacerlo. Esto es un noniná que he hecho aquí. ¿eh? Pero para que veáis, bueno, pues el montón de cosas que se puede hacer, se puede interactuar con una imagen de vídeo. Y ahí lo tenéis, un, un noniná de eso, volando. Eh, es un ejercicio muy sencillo, ¿eh? no es complicado lo único que ocurre es que todo lo que habéis aprendido se ha hecho con imágenes estáticas, no se movían, sin embargo en este caso podéis ver cómo podemos interactuar con imágenes en movimiento. Estas son unas imágenes que eh, copié un día, que hice un día y, y fijaros el resultado, ¿eh? cómo podemos incluso modificar el aspecto que muestra el, el agua el agua real del vídeo es una práctica muy interesante para que veáis el potencial que tiene todo lo que ya habéis aprendido queda una parte que sería cómo implementar esas imágenes de vídeo en los objetos en principio estáticos fijaros como aquí voy a parar un momentito fijaros aquí como aquí los lo, gaviotas se están moviendo veis como se mueven ahí Dentro de ese plano también es otro vídeo que hemos puesto ahí, en definitiva, eh, y luego al entrar en el agua veis cómo genera esa onda que ya vimos con lo de, mm, lo de los pinceles y, la, y los lienzos, y esto pues simplemente era un agregar malla, malla rosca. ¿eh? encuentro aquí un cono y poco más, ¿eh? luego ya vemos poner los movimientos o las claves estáis viendo, ¿no? Bueno, esto hay muchos por internet y tal pero que sepáis que en fin, son pequeños trucajes que se hacen y no son difíciles de, de hacer así que vamos a ir a, a la práctica y empezamos ya bueno, empezamos Creando un plano, voy a borrar el cubito y creo el plano. Agregar plano. Y este plano lo voy a hacer un poquito más grande. Desde escalar, lo escalamos. Ya no tiene mucho misterio todo esto. Nos venimos aquí a, a edición. Y desde edición elegimos una arista. Seleccionamos si esta arista, buscamos un, una perspectiva adecuada. Le damos a la E. Esta no es, ¿verdad? entonces buscamos la decisión 3, le damos a la E, esta si veis como sale aquí una cosita pues vamos a darle otra E y vamos a ir creando un plano, estamos extruyendo el plano eh, de este sistema veis, para crear luego aquí donde vamos a crear el, el escenario, no le estoy dando más, más detalle ya, un poco más, edición, nos venimos a objeto y en objeto podemos hacerlo más ancho, ¿eh? pues así. Podemos volver a, a edición y este plano, seleccionamos este plano que es donde vamos a poner el agua o donde vendrá el vídeo, aproximadamente aquí donde vendrá el agua, le, den, le doy a subdividir, ¿no? Y dentro de subdividir seleccionamos aproximadamente pues 40, ya depende de la calidad que queramos darle al vídeo, así subdividiremos este plano. Bueno, una vez ya. Lo tenemos así porque en esta parte de aquí tampoco nos interesa demasiado. Nos venimos aquí a modo objeto. Y aquí ya podremos incorporar la primera imagen. ¿eh? La imagen en principio saldrá estática, no se verá. Voy a venirme aquí para que lo veáis. Vengo aquí y desde aquí nos vamos a colores. ¿eh? Le damos a un nuevo color. Seleccionamos nuevo para que nos dé un nuevo color y aquí en color base como ya sabéis nos venimos a imagen aquí es donde tengo la, la, la fotografía, los vídeos que tengo como muestra, entonces esta imagen por ejemplo era la que he abierto al picar ahí pues ya tenemos ahí la imagen, ¿qué ocurre? que en principio esto es una imagen estática, aunque yo le diera a reproducir aquí abajo veis esta imagen está quieta, no se mueve bueno eso es debido a que, si os fijáis aquí en esta parte, los fotogramas que utiliza es uno y solamente empieza por el primer fotograma. No tiene desplazamiento. Por lo tanto, si no le hemos dicho cuántos fotogramas tiene, habrá que decirle, por ejemplo, para esta práctica, pues unos 500, por ejemplo, fotogramas, ¿no? Y el fotograma inicial, podemos decirle cuál es el que queremos que empiece, en qué fotograma queremos que empiece. Y esto sí es importante. Si no hay desplazamiento, no, no va a reproducirse. Y luego, para poder aquí visualizarlo, debemos decirle que lo refresque automáticamente. Voy a abrirlo aquí un poquito más, que se vea mejor. Y esto de cíclica significa que cuando acabe, continuará repitiendo esos 500 fotogramas que le hemos dicho. Así, y ya está. Cuando yo le dé a reproducir, veis ya si sí se está viendo la imagen en movimiento. En definitiva, bueno, ahora que queda aplicar otro de los conocimientos que ya tenéis, eh, vamos a crear ya. Una vez que tenemos esto así, creamos el escenario. Ya lo tenemos aquí. Pues si nos venimos aquí fuera, vamos ya a crear desde aquí para que no nos moleste la imagen de fondo. Vamos a agregar malla un cubo, como habéis visto anteriormente y el cubo lo podremos desplazar, etcétera, ¿no? Lo podemos poner por aquí. Lo podemos hacer un poquito más pequeño para eh, enmarcarlo dentro del escenario que estaría aquí, ¿verdad? Una cosa así. Y con la previsión de que llegue a intersectar con el plano de abajo, ¿veis? Una cosa así, que haya contacto entre lo que es el cubo y, y el marecito este del agua que hay aquí bien, ya lo demás también lo sabéis esto sería el pincel y esto sería el lienzo, lo que es la figura esta sería el lienzo, por lo tanto nos venimos al modificador el modificador que vamos a usar sería el modificador de pintura dinámica y en este objeto haremos lo mismo, le insertamos pintura dinámica como modificador eh, ahora ya, una vez dicho eso, hay que diferenciar qué queremos de pincel y qué queremos de lienzo. Esto lo queremos de pincel y esto de lienzo. Si esto lo queremos de lienzo, nos venimos aquí, opción, y como estáis viendo aquí, el lienzo. Ya nada más que queda decirle agregar lienzo. Nos venimos un poquito para abajo, como ya sabéis de otra práctica, y en lugar de pintar, lo que queremos es que haga ondas, estas subdivisiones del plano que hicimos anteriormente, y en este caso, este cubito que veis aquí, en lugar de lienzo, queremos que sea pincel. ve como pincel, pues, cuando le demos a, a un nuevo objeto, mientras eh, activa, a ver, le damos aquí a reproducir, y cuando esto lo baje, debería de crear. Ese, esas ondas que hemos dicho. Ojo, que ha ocurrido? Que no hemos agregado el pincel, ¿veis? Agregamos pincel, ahora sí. El primer fotograma. Y cuando le demos a reproducir, ¿veis? Ahora sí está creando esa onda. Nosotros somos los que estamos creando una onda añadida al plano que estáis viendo. ¿Veis? Si sí, mejor así, queda. Otro detalle y es que, si habéis observado, eh, cuando hay colisión con el plano de abajo está faceteado, crea como unos cuadraditos, ¿no? Eso se resuelve muy fácilmente. Seleccionamos el plano, botón de la derecha y ponemos sombreado suave. Ahora veréis que el efecto ha mejorado mucho. Ahora, una vez que lo selecciono, este, seleccionando este y al chocar aquí veis como ya ha suavizado las ola, las ondas que genera este cubito bien pues por lo demás es todo bien sencillo ya lo que queda es incorporar aquí otra imagen ¿eh? dentro del cubito podemos decirle que inserte un nuevo color pero en este caso hemos dicho que sería una imagen y esa imagen podía ser cualquier película de por aquí. Entonces se me ocurre esta, por ejemplo, de, de, de esta película que hay por aquí. Se parece mucho, pero son diferentes. Ahora, cuando debemos reproducir, ¿qué ocurre? Que esta imagen está estática, está quieta. ¿Por qué? Porque los fotogramas, como habéis visto aquí, están haciendo que la imagen solamente se presente como una fotografía. Si a esto le añadimos un número determinado de fotograma con un fotograma inicial si queremos ponerle por ejemplo 20 o 30 lo que quieras, eh, se va a desplazar automáticamente en la línea de tiempo que tenga este vídeo al fotograma 25 y a partir de ahí empezará a desplazarse de uno en uno esos fotogramas le decimos cíclica para no quedarnos sin fotograma para que no se oscurezca la imagen al final y le decimos que refresque de forma automática ¿Veis cómo ha cambiado aquí? Porque se ha ido al fotograma 25 y ahora ya cuando le demos a reproducir eh, esto, aquí veis estos planos están cambiando. ¿Veis la imagen del cubo como también se está moviendo? Esto es debido a que veis ahí la, la gaviota ahí cómo se está moviendo porque hemos insertado un vídeo dentro de otro vídeo. Un efecto muy interesante y el potencial que tiene, pues ya os lo dejo a vuestra propia imaginación. Así que ya quedaba crear algo parecido, pero con el no ni nada. Así que vamos a hacerlo en un momentito. Venimos para acá. Nos salimos, eso sí, hay que salirse fuera para no seleccionar ningún objeto que haya por aquí. Pues yo lo he hecho de esta manera. He agregado un, una rosca, esta rosquita que veis aquí y he agregado también un cono, este cono se lo he puesto aquí, me he subido un poquito para insertarlo, después lo he escalado, como estáis viendo era muy alto, me he venido aquí a la puntita de arriba y lo he achatado, después lo he escalado un poquito más para que salieran los bordes y hacia abajo, ya quedaba desplazarlo ¿sí? y ya está saliendo por los laterales eh, el chimico este. Ahora, botón de la derecha, vamos a unirlo para que cuando lo movamos no tengamos que moverlo de forma independiente este objeto que sería el cono con la tecla chip pulsada, selecciono también el, el bloco, selecciono los dos, veis y botón de la derecha, unir una vez que tenemos esto unido pues ya lo que quedaba era aplicar los conocimientos que, que, que comentamos eh, anteriormente prácticamente ya teníamos el esto asignado le damos al botón de la derecha vamos a ir más rápido me a aquí a objeto botón de la derecha, sombreamos suave y ya teníamos el nulín aquí ahora ya lo que quedaba era crear un, dentro de la escala de tiempo todos los efectos que quisiéramos si queríamos que esto apareciera posteriormente lo alejo me vengo un poquito más para abajo lo escondo primero aquí un poquito por aquí para que se vea este plano y trabajamos ahora este cubo este cubo en el programa número 1 le podemos decir clave seleccionamos una clave le elegimos dotación y escala para esta clave y asignamos la primera clave un poquito más adelante veis lo que está haciendo estas imágenes entonces una vez que llega aquí os oh, sorpresa cuando esto entra aquí de forma violenta A ver, y aquí por ejemplo y Haríamos que antes de llegar aquí, clave, generamos una clave y rápidamente, en muy poco espacio de tiempo, para que genere la, la, la onda, volvemos a crear otra clave. Luego, a ver cómo quedaría, veis, ahí, veis, me está creando la, la onda, veis, ha creado la onda. Bueno, pues una vez que ha llegado aquí, podemos hacer que venga un poquito más para acá, elevamos, generamos otra clave y si queréis pues rápidamente que vuelva a caer así abajo que de, siempre que salga un poquito clave y genero clave veis ya al hacer así esto está creando esas clave aquí que se levanta un poquito más y ya pues que se quede por aquí flotando muchas. clave generamos la clave y el efecto sería algo parecido a esto vamos esto ¿Eh? a vosotros saldrá algo similar, tampoco pido ninguna exactitud sino que practiquéis un poco ven, ¿eh? creando esa onda y ahora por ejemplo, a esta altura, cuando ha llegado aquí podemos hacer que aparezca teníamos por aquí el no pues hacemos que él aparezca una vez que está aquí, pues podemos hacer que a esta altura que tenemos seleccionado a esta altura, por ejemplo, podemos rotarlo Ahí para que le dé un efecto más interesante y le creamos una clave. A veamos aquí la primera clave. Tenemos una clave y todo lo que ocurra anterior a esto, deberíamos haberlo puesto antes. Es donde deberíamos de esconder el cerrito este al principio. ¿Veis? Ahora cuando esto vaya moviéndose. Está, esto está fuera del escenario, ¿veis? Todavía no ha entrado en escena. Cuando entre en escena, a ver por dónde está entrando. No está entrando por donde yo quería. Este primer fotograma quería que estuviese aquí. aquí. Para que golpee sobre el plano, pues ahora aquí le damos a la tropa Ahora creo que es, ¿veis? Ahora, cuando le demos a reproducir, a subir, y cuando llegue a este punto será visible, ¿veis? Ya se ha hecho visible. Ahí, ¿no? Y aquí podemos hacer que golpee hacia abajo para que genere onda. A esta altura le decimos, baja bruscamente otra vez, nuevamente. Genera la onda. Y en muy poco espacio que se... Y escala y le creamos la clave ahora. ¿eh? Me había dado un mensaje que se le había ido esta opción, la opción de selección de localización, rotación y escala. La he vuelto a activar y le he vuelto a poner un fotograma. A ver qué ocurre ahora. Ahí. Y aquí que vuelva a pegar un chapuzón para generar onda. Luego le daremos efecto pincel, clave veis como aquí al bajarlo de plano ha vuelto a perder la el, el esto, le volvemos a decir que lo queremos de localización rotación escala e escala lo tenemos aquí nuevamente ahí y cuando lleguemos aquí lo desplazamos no, no sé. y lo escalamos para que parezca que se está alejando y una vez hecho esto para no volver a repetirlo aquí si ya aparece le damos a crear el fotograma y finalmente podemos crear una, una un alejamiento y como suelen hacer por ahí un alejamiento rápido hay muy poco espacio el desplazamiento generamos la clave y ya tendríamos creado la, los efectos de la línea de tiempo bajamos esto le damos aquí a reproducir y aquí tendréis vuestro escenario ¿ves? creando la onda veis que estas ondas que son artificiales por último ya queda crear el nonina convertirlo en un en pincel entonces con el nonina seleccionado nos venimos a el modificador, le decíamos que el modificador era de tipo pintura dinámica, le hemos asignado pintura dinámica y al venirnos a esta opción le decimos que actúe como pincel y lo agregamos, veréis como ahora esto va a generar también ondas cuando lo pongamos a reproducir, le damos a reproducir y ya tendríamos, veis, no ha creado onda cuando baje tiene que ve ahí ha creado esa onda eh, ahí. y el efecto de, de salida no se pierde por ahí el... no ni nada. Ahí bueno ya que quedaría lo último ya pues sería venir aquí a la cámara ya son cosas que sabemos verdad vista cámara a la vista para ver qué es lo que va a entrar en el plano y una vez hecho esto le damos a la tecla número cero y esto sería, si nos venimos aquí, pues vamos a concretar una cosa así, el plano desde donde queremos que se produzca las imágenes. ¿eh? Entonces ya sería este el plano. Voy a acercar un poco más, a ver, desde esta manera me voy a acercar con el cuadrito este, me voy a traer más, perdón, un momentito, todo esto y me traigo el plano más grande, veis ahí que se vea clarito y ahora le damos aquí para poder movernos por la, por la pantalla le doy a la letra n para guardar esto o le dais aquí también y ya por aquí este cuadradito sería lo que saldría en el vídeo si nos propusiésemos grabarlo. aquí está el trabajo ya terminado ¿eh? Hay por ahí una cosa rara, que sería el nómina, se esconde, vuelve a salir, a ver qué hace ahora, y por ahí desaparece. Bueno, a lo mejor no nos interesa este plano, no lo podemos inclinar más, veis, aquí una cosa así, lo podemos panear hacia arriba, ya a partir de aquí podéis hacer un poco lo que ahí nos vendría bastante bien, porque fijaros donde va el cacharrillo ese y me alejo un poquito para aquí ahora para que se vea esto, ya le doy a reproducir y ya es cuestión de analizar si nos gusta o no el resultado, veis la generación de ondas ahí como se producen y luego ya el cacharrito Ups, hace el efecto de vida en esa exacto sí. y aquí eh, qué bonito el cubo saliendo pajaritos mm, eh, por aquí eh, eh, oh. eh, eh. En ese efecto y, y poco más, en el vídeo de presentación he hecho también que el cubo este saliera volando detrás de, del cacharrillo, en fin, esto ya es un poco de creatividad por vuestra parte y sobre todo que veáis ...que podemos trabajar con imágenes en movimiento, con vídeo... ¿eh? ...e insertar objetos en tres dimensiones... E implementarle vídeo, en fin... ...toda la libertad creativa que puede generar esto es tremenda... ...imaginaros ya... ...todo esto para presentar un proyecto... ...un trabajo mucho más serio... ...pero estas habilidades, aunque sea jugando... ...aunque sea un poco a modo de, de juego son muy necesarias para luego poder afrontar trabajo ya pues eh, serio. En definitiva, eh, espero que hayáis aprendido bastante con esta con esta práctica, así que seguimos avanzando chicos y mucho ánimo.